Buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas. Hoy miércoles 2 de enero del 2019, las primeras horas laborables de este año. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes, por permitirnos entrar a sus hogares, compartir con ustedes todo lo que acontecer local, nacional e internacional, entrevistas, comentarios y todo el contenido de mañana.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 fin de año y e inicio de un nuevo año. Bendiciones a toda la familia dominicana en este año 2019. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED, que nos dice que para hoy las condiciones del tiempo van a estar relativamente estables. Vamos a tener el viento del este noreste que está arrastrando algunos campos nubosos, por lo que se puede esperar algunos chubascos de corta duración, en las regiones norte, cordillera central y nordeste. También el viento frío del Atlántico Norte sigue arrastrando frío para la mayoría de las zonas de nuestra geografía nacional, especialmente la zona de altura como Ocoa, Constanza, Jarabacoa y Polo, Barahona y también la cordillera este, septentrional, la parte alta. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Las condiciones de las costas eh, atlántica y caribeña del país están tornándose poco a poco algo más estables. Se recomienda eh, a las pequeñas y medianas embarcaciones eh, tener precaución acerca de los oleajes que hay en todas estas costas, mantenerse lo más cerca de la costa posible. Se espera Chubasco en las regiones noreste, sureste, vertiente norte de la cordillera central y el Gran Santo Domingo. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET. Es propicio iniciar este primer programa del año 2019, preguntándonos las expectativas que tenemos como país para este nuevo año 2019. La expectativa que usted tiene, la expectativa que tiene como familia, la expectativa que tiene la nación como eh, perspectiva de desarrollo a nivel global en el mundo geopolítico, en el mundo laboral, en el mundo de salud y los diferentes eh, renglones que afectan a la ciudadanía. Y en primer lugar, estas expectativas del año 2019 en República Dominicana viene dada por un nuevo presupuesto que hay ya aprobado y también viene dada por, el alta, por la alta incidencia de préstamos para este presupuesto se estima que cerca de un cuarto del presupuesto total van a ser deudas para pagar más deudas y para pagar más intereses. Pocos recursos para inversión, pocos recursos para inversión y uno de los mensajes o el mensaje principal que dio el presidente Danilo Medina es que él espera que este año 2019 la delincuencia disminuya. Muy... Muy atinado está, está, este pedido del presidente porque la delincuencia es uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía dominicana. No obstante, no basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir que disminuya la delincuencia, hace falta muchas cosas, entre ellas una inversión seria en todas las instituciones que tienen que ver con este renglón. Entre ellas una profilaxis contundente, entre ellas un mensaje claro que hay que combatir la delincuencia, hay que bajar estos niveles que se están dando en nuestras calles. Para esto se necesitan planes seguros, planes científicamente elaborados, planes con visión de que se pueda lograr este objetivo. No simplemente anuncios, enunciados en periódicos y medios de comunicación, sino acción directa ante el flagelo que nos afecta. Generando empleo de calidad, generando empleo de calidad, atendiendo a nuestros jóvenes, atendiendo a nuestras mujeres, dándole herramientas de desarrollo, una mejor redistribución de la riqueza, que no se queden unos pocos con todos los recursos y la mayoría agonizando sin encontrar dónde conseguir el pan de sus hijos. Un rescate total de la familia dominicana. Cero impunidad, régimen de consecuencia en la justicia. Son muchas las variables que hay que unificar para conseguir que se disminuyan los índices de delincuencia que tenemos como nación que hasta ahora nos están avergonzando, hasta ahora nos están haciendo pasar vergüenza a nivel local e internacional, hasta ahora nos están quitando la libertad que tenemos de transitar libremente, de poder compartir con amigos y con familia, hasta ahora nos están quitando la libertad de poder desarrollar actividades sociales. Y cómo finalizó el año 2018 con escenas eh, dantescas de crímenes, Dos jóvenes, parejas asesinadas en una jipeta, cuatro personas asesinadas en otra parte de Santo Domingo en guerra. ¿De qué manera? Pareciendo ser un país, un narcoestado, sicariatos. Así terminó el año 2018 y para esto poder revertirse necesitamos que todos como pueblo nos unamos, pero también, también la parte ejecutiva debe de trazar las directrices, debe de marcar el camino, mayor inversión, más independencia en los poderes del Estado y una justicia que se vislumbre, así como está plasmada en su logo. Justicia para todos, régimen de consecuencia para todos. Un código penal que tiene que ser aprobado pronto, para que se ajuste a las nuevas realidades del pueblo dominicano. Necesitamos, por ende, políticas gubernamentales encaminadas a que este deseo del presidente se vislumbre con hechos. No solo palabras. necesitamos acción, necesitamos hechos para que cada familia dominicana pueda tener mayor seguridad y pueda sentirse en condiciones agradables en su territorio, que no sienta temor a esa diáspora dominicana que tanto tenemos que agradecerle porque sostienen parte de la economía de nosotros con las remesas que nos envían y mantienen esta estabilidad macroeconómica, a ellos que no teman en venir a su patria. ¿Por qué? Porque esta patria les ofrece cobijo, le ofrece el calor humano y el calor familiar con mayores niveles de seguridad. El otro componente de hoy, además de estas expectativas que se tienen para el año 2019, un año preelectoral, un año que vienen grandes cambios en los niveles políticos y grandes desafíos también como nación, está la independencia haitiana. La independencia haitiana que un día como hoy, en 1804, se independizaron de Francia. Haití, Osay Domínguez, era la, la comarca de mayor desarrollo era la provincia de mayor desarrollo en el exterior que tenía Francia. Se suplía el azúcar que se consumía en el mundo. Se suplía café, se suplía cacao, mucha madera en cantidades industriales. Más de 30 barcos zarpaban de Saidomingue, de Haití, todas las semanas para nutrir las arcas francesas, las arcas francesas. Entonces, señores, 12 años de revolución de los negros, de los esclavos, y esto llevó a que de 450 mil esclavos terminaran en 170 mil, y que más de 5 mil blancos murieran, y que el ejército napoleónico invadiera esa parte de la isla, Haití, y por casualidad de la naturaleza, por asunto de enfermedades bacteriológicas naturales de estos trópicos, la malaria y otras tantas, diezmaron el ejército napoleónico, el poderoso ejército napoleónico, el más poderoso en ese momento del mundo. Y los haitianos pudieron conseguir su independencia. Y a raíz de tratados que tuvo que firmar de Saline, vinieron entonces las deudas. Deudas que, la, que el imperio francés le impuso a Haití. Duraron 215 años pagando esa deuda y tuvieron que tomar más deudas para poder pagar esas deudas hasta el 1945, cuando pudieron llevarla a los niveles más bajos. Pero hace apenas unos años que terminaron y culminaron de, de, de, de, de pagar las deudas contraídas para pagar esas deudas. Ahí se le cobró toda la destrucción de las haciendas que estaban establecidas, que ellos destruyeron, y se le cobró todos los daños y perjuicios producidos a los ciudadanos blancos en esa primera independencia de los negros. La primera que fue fructífera en el mundo fue esa. Entonces, hoy las condiciones de Haití, desolado, sin árboles, pobre, un país prácticamente eh, sin una existencia institucional que lo guíe, sin instituciones fuertes, un país que como nación, a veces hasta difícil decir que es una nación. Ahí nos encontramos nosotros, vecinos, cercanos, hermanos. Decía Pedro Mir, somos dos alas de un mismo pájaro, junto pero no reburujado. ¿Pero qué sucede? Ahora las consecuencias de esa pobreza, de esa dejadez, de esas potencias internacionales, nos la quieren tirar absolutamente a nosotros. Y en este año 2019 se deben de delimitar algunas cosas. Este año que pasó se habló demasiado de muro y de divisiones. En este año 2019, más que muro, debemos tener instituciones firmes. Debemos de tener leyes migratorias que se cumplan. ¿De qué vale? tener toda una serie de barreras físicas si no se cumplen las leyes migratorias, si se premian aquellos que sirven de entes de contrabando de tratas de personas, ¿de qué sirve entonces toda una serie de leyes que están ahí si no se cumplen? Y cada uno de nosotros sabemos lo que pasa en la frontera, no solamente la comercialización descontrolada, de bienes y servicios, sino de también de cosas prohibidas, sustancias prohibidas, armas prohibidas, de todo lo que se da en la frontera. Que antes era un mal que se le hacía a un militar que se enviaba allá, ahora es un premio por las oportunidades que se le da de enriquecerse. Y muchos comerciantes locales y haitianos, dominicanos y haitianos, se curan con esto se benefician con esto y ese desorden pues le conviene a ellos. Nosotros como nación tenemos que defender nuestra nacionalidad empezando a hacer que nuestras leyes migratorias se cumplan. Tenemos todo el derecho como nación de que nuestras leyes migratorias se cumplan. Tenemos todo el derecho de cuidar a nuestra población de cuidar a nuestra gente, de garantizarle a nuestra gente seguridad alimentaria, salud, techo, agua, todos los servicios necesarios. Pero si nos dejan esa carga a nosotros, no podemos con los pobres que tenemos, mucho menos con más de 12 millones de haitianos. Hay que reclamarle en los diferentes foros internacionales a través de nuestra Cancillería a las potencias internacionales que jueguen su papel, especialmente a Francia, que explotó Haití, que sangró Haití, que si hoy es un desierto, se debe a toda la madera que traficaron para esas naciones, la mayoría europeas, también Canadá, también Inglaterra, también Estados Unidos. Deben de juzgar, jugar su papel con la vecina nación haitiana. Antes de llegar entonces a lamentarnos lo que pueda ocurrir. Porque no es verdad que se van a dejar morir de hambre de aquel lado de la isla. Van a correr a donde hay alimento. Van a correr a donde se pueden curar o sobrevivir. Y es verdad que son estabilidad de la construcción en República Dominicana y también son la principal mano de obra en la agricultura dominicana. Pero los culpables somos nosotros, los mismos empresarios, los mismos constructores, los mismos dueños de fincas. Pero también es verdad que nosotros como dominicanos tenemos que prepararnos mejor porque ellos vienen a hacer aquí el trabajo más bajo. Ellos vienen a hacer aquí el trabajo que los dominicanos no quieren hacer en su gran mayoría. Ellos no vienen aquí a delinquir en su, en su mayoría. Ellos vienen a trabajar, a buscar recursos para ellos y sus familiares. Son las primeras masas de personas que envían remesas a su país. Y nosotros como dominicanos tenemos que prepararnos mejor para que ellos dejen de ser competencia en materia de trabajo <coughs> laboral. En la mayoría de los casos son obreros y tenemos que irnos especializando como dominicanos a tener un trabajo de mayor calidad, un trabajo que genere mayores beneficios, que seamos técnicos, profesionales, que desarrollemos la tecnología, que fortalezcamos nuestras, nuestras empresas en competencia, en competitividad, en investigación, de una manera real, invirtiendo recursos en esto, no poniéndole traba con la energía más cara, no poniéndole traba con el transporte más caro, no poniéndole traba con los intereses más caros, sino que verdaderamente se desarrollen de tal manera que podamos ser competencia para el Caribe, para América y para el mundo. Esto es de mañana. En breve regresamos. Hay más contenido en este año 2019. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana en este primer día laboral del año 2019. Y con gusto presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos ayuda a desenvolver en él y que este año 2019 sea de realizaciones, de propósitos y sobre todo confiado en Dios. Yo soy Francis Rodríguez, agradezco a usted el favor que cada mañana nos brindan a todos, ver este programa como el número uno de todas las mañanas en San Francisco de Macorís, la región nordeste y el país. Y así Francis, entre los dos, presentar a Raquel, a Raquel Ortega. Buenos, buenos días, días, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días, Francis. Muchas bendiciones este año. Amén. A ustedes eh. también y a ustedes amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana. Gracias por su fidelidad, por su compañía Bendiciones, felicidades, feliz año nuevo Que esté cargado de muy buenas noticias De bendiciones de lo alto de Dios, por supuesto En este día 2, Día de Santos, Basilio Magno y Gregorio Nacianceno Según la Iglesia Católica Aquí estamos A todos los Gregorios también, felicidades eh, así, así es, es. Eh, La verdad es que, que nos corresponde día 2 ¿Primer programa del primer año? Primer programa del año. No, ¿Sucedió igual el año pasado? Estamos a sí, 363 sí. días para completar el año 2019. Ajá, ya tú lo estás contando, va a volver eh, a comer coquito. La vida, ah, eh, ah. La vida con queda propósito. Todavía quedan los santos reyes, la vieja Belén, tú puedes seguir comiendo coquito. La sí. vida con propósito eh, debe ser paso a paso, no llegar a la Navidad del 2019. <risa> bueno, bueno, bueno. No, y casualmente, no todavía. ayer estaba... Obviamente que es propositivamente sí. llegar así. Uh -huh. Estaba Francia ayer en el estadio eh, el pastor Ezequiel Molina, en Santo Domingo. Sí. Uh -huh. La batalla de la fe. Ya van 55 ediciones que se hacen. Y él hacía un llamado a dos cosas. Señaló que espera que en lo adelante República Dominicana disfrute de una herencia política libre de corrupción e impunidad, bueno. como consecuencia de un sistema donde las leyes sean cumplidas y el fin de los feminicidios. Sí, es un tema que está en el bloque de noticias más Bien, adelante y que hay que dedicarle a Es un año que terminó con más dolor en ese ramo de la estadística dominicana en muerte por eh, violencia de género y, y feminicidio. La verdad que, que la República Dominicana tiene la, la oportunidad como sociedad de transformar todo esto, pero eso es con unión de todos los dominicanos y voluntad, sobre todo firme, de autoridades por el cumplimiento de sus funciones. Siempre tú, eh, he escuchado de Fulvio, hablar la, la pírrica inversión que hace el Estado a través de sus presupuestos. Y es recurrente a la mujer, pero no solamente a la mujer, al hombre o a la sociedad. Y es que hace tiempo ha faltado que se forme ya eh, la institución de la familia que está contenida en la Constitución Dominicana para que así muchas instituciones se concentren en el trabajo de la familia, el rescate de la familia y sobre todo el fortalecimiento del respeto mutuo y la, y la convivencia social sea más llevadera. Y bueno, esperamos que este 2019 como perspectiva sean, sean las proyecciones de todos los dominicanos. El año pasado inicié diciendo que no le iba a atacar al gobierno porque era responsabilidad de los ciudadanos que le damos el favor a los políticos a que nos representen, a reclamar. De ahí se formó la Marcha Verde, pero parece ser que el propio 18 también terminó y dejó de tener efectividad. La sociedad tiene que empoderarse, tenemos que empoderarnos. El tema de los feminicidios, la forma de enfrentarlo tiene que ser en trabajo en equipo, no solo el Estado, sino un trabajo eh, que estén unidos todos los renglones, las familias, las instituciones, las iglesias, todo el mundo, a enfrentar esta problemática que nos agobia a todos. Terminaba el ministerio dando unas estadísticas del observatorio, a 17, 20 de diciembre, y bueno, y después de eso, que siguieron matando Se mujeres, incrementó. y ya ha habido las primeras cifras del 2019. Tenemos ya listo a Vladimir Paula con las noticias. Buen día, hermano. Adelante. Bendiciones. Felicidades. Feliz Año Nuevo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, nordestanos? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola Raquel. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Francis. Feliz año. Hola, Hola Buenos días. Buenos días, hermano. Felicidades. Aquí ¿Eh? estoy esperando tu noticia para hacer agenda. Ajá, felicidades <risa> para ustedes, hermanos del alma. Que Dios me le cubra, me le bendiga en este nuevo año 2019. Que le permita materializar, realizar cada uno de sus proyectos, de sus sueños y que así sea para todos los dominicanos en Amén. especial para todos los nordestanos muchas gracias bienvenido sea el 2019 Raquel para todos nosotros así es que sea positivo que positivo bueno. de buenas noticias así es gracias, y justamente hermano. aquí estamos en nuestro en la, en la primera sección del 2019 tal y como lo habíamos dicho que esperábamos encontrarnos y aquí estamos gracias a Dios vamos inmediatamente con las noticias iniciando este 2019 miren señores Jair Bolsonaro asume como presidente de Brasil el derechista Jair Bolsonaro o Balsonoro Bolsonaro, elegido en octubre del pasado año, fue investido ayer como nuevo presidente de Brasil Bolsonaro juró por un mandato constitucional de cuatro años los cuales prometió durante su campaña combatir la corrupción y la criminalidad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 Promoveremos reformas estructurales que serán esenciales para la salud financiera y sostenibilidad de las cuentas públicas que transformarán el escenario económico y abrirán nuevas oportunidades. Ojalá y que sea así, señores. Miren, en el ámbito nacional, matan joven de 19 años en Baní durante disputa de dos jóvenes por su amor. Julián de Reglas Villalona de 19 años Ahí está Perdió la vida tras recibir Varios impactos de bala Momentos en que dos hombres Se disputaban su amor Esto ocurrió en Brasil Oh Dios, perdón, en Baní Así que ahí vemos las imágenes De La joven Giuliani De Reglas Villalona Repito, de 19 años quien perdió la vida de varios impactos de bala. Dos hombres se disputaban su amor en Baní. Increíble, qué lamentable. Miren, hombre mata a su expareja y a su ex-suegra en Santo Domingo. Las víctimas son Confesora Toribio Roque, de 72 años, y su hija Elida Cabrera Toribio, de 36 el supuesto autor del doble homicidio es Juan Regicio, Es esposo de Elida, con quien procreó tres hijos y de quien se encontraba separado luego de 20 años de unión matrimonial. Escuchemos. Mi mamá murió por amor a su hija. Porque no se separó de ella.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 y entiendo que entre hoy y mañana nosotros estaremos dando los resultados de los asesinos del mismo, de los mismos, con sus elementos de prueba y todo lo demás. Bueno señores, miren, miles de evangélicos participan en la tradicional batalla de la fe. Parte del discurso estuvo dedicado a la no impunidad y la lucha contra los feminicidios. Así que ahí vemos ya esta tradicional actividad Y vamos a escuchar las declaraciones Adelante Con la participación de Ezequiel Molina ¿Quién pidió a Dios y or, orar? Cero impunidad O hace por tomar, cobra,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 Que cesen la violencia que está haciendo tanto daño. Que cesen la corrupción, Señor amado. Y que los cristianos proclamemos el mensaje de esperanza. Bueno, ahí está la batalla de la fe. Ha cogido fuerza ¿eh? esta actividad durante muchos años ya realizada. Ahí veíamos el pastor Ezequiel. Y al parecer, al final también en este año fue invitado un sacerdote. Lo vemos ahí con la, eh, la revestimenta de un sacerdote. Parecer también fue invitado a la Iglesia Católica en esta ocasión. Y ya ustedes ven este año la batalla de la fe. Vamos al ámbito local regional, señores. Mujer mata a su pareja, por supuesto, eh, negarse a hacer oficios en Samaná. El osciso fue identificado como... Nicaudi, Nicaudi Trullar, encarnación de 26 años de edad Quien murió tras ser herido en el tórax Por su compañera sentimental Manuela Conde Morel El informe indica que la mujer habría cometido el hecho de sangre Porque la víctima se negó a realizar algunos oficios domésticos En el Limón de Samaná Ahí está señores Ahí está la víctima, repito, Nicauri Drujar Encarnación, muerto de una estocada por parte de su pareja porque se negó a hacer oficio en la casa. Caramba, caramba. Miren, con música, alcohol y disparos, sepultan hombre asesinado a tiros en Arenoso. Así que ahí vemos las imágenes donde decenas de personas. Le dieron el último adiós a Walter Peña Almanzar, de 30 años, el cual fue asesinado a tiros junto a su esposa. La madrugada del pasado domingo en el municipio de Arenoso, Peña Almanzar fue sepultado por familiares y amigos en el cementerio Cristo Redentor, Redentor de la comunidad del Cruce de Caño, en Nagua. Escuchemos imágenes audioambiental. Adelante. Bueno señores, ahí está Así fue que sepultaron a Walter Repito que en el pasado fin de semana Fue ultimado a tiro Junto a su esposa en Arenoso Miren, a propósito de eso, fueron apresados este fin de semana algunos de los implicados en esta muerte, en esa muerte, doble muerte. Y le conocerán medida de coerción a los implicados en ese doble asesinato, ¿eh? en Arenoso. Así que el lunes 7 del presente mes se le conocerá la medida de coerción, mírenlo ahí ambos, cuando eran trasladados a los cuatro hombres implicados en el asesinato de la pareja de esposo, del pasado domingo en el municipio de Arenoso. Los imputados son Edwin Romero Morales, alias Caca, Caca de 25 años, Alejandro Manuel Mercedes Careta de 28 años, José Antoniel Manzueta de 29 y Germán Manzueta la Antigua, Telvis, de 18, acusados de provocarle la muerte a tiros a Walter. Almanzar, de 30 años, y a su esposa Florinda Lajara, de 28. Así que, según la policía, se está investigando porque se dice que todo se trató de un encargo y donde existe otra persona también que está siendo vinculada, eh, acusada de ser el autor intelectual de pagarle una suma de dinero a esos dos hombres para que le cegaran la vida a Walter y a su esposa. Así que ha sido identificado como Abel Mansueta, según la policía. Abel Mansueta Yapor, el autor intelectual de ese hecho. Así que ahí vemos imágenes, el momento en que eran conducidos los que están siendo investigados, sindicados como quienes le cegaron la vida a esa pareja de esposo. Miren señores, la policía identifica Presunto autor de la muerte de un hombre a tiros En Vistalvalle. El autor del hecho es Iván Grullón Almanzar Según la policía, ¿eh? Ahí está Acusado de la muerte De Ernesto Ortiz De la Cruz, mejor conocido como Kiko Que murió al instante de recibir Un balazo en la cabeza En el sector de Vistalvalle. Ahí están las imágenes Así que de acuerdo con el informe, el incidente se produjo debido a que el fallecido le habría sustraído un celular al victimario y éste le exigió que se lo devolviera. Ahí vemos imágenes de ambos. Ese es Kiko. Ahí está. Miren en otro orden, señores. Atracan mujer y la desbocan de una pasola en San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió el pasado lunes, lunes 31 de diciembre. Mientras la mujer transitaba por la calle 3 de la urbanización Rivera del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís, miren el momento en que esto ocurre. ¡Oh Dios! El video se observa en el que dos hombres y una mujer a bordo de un motor Krypton llegaron hacia el lugar, interceptaron a esta mujer y se, le, se la quitaron, se la llevaron. Mírenlo ahí. La mujer viene en el medio, son tres que vienen en el motor y la obligan a que se desmonte de la pasola ...y se la llevan... ...mírenlo ahí señores... ...increíble... ...ocurrió aquí en San Francisco de Macorís... ...el despojo de esa pasola... ...en la urbanización Rivera del Jaya... ...la policía ocupa en esta ciudad... ...un jeep que fue utilizado para... ...cometer cuatro crímenes... ...cuatro asesinatos... cuádruple homicidio en Santo Domingo... ...miembros de la Dirección... ...Central de Investigaciones Criminales de la Policía ocuparon en una residencia aquí en San Francisco de Macorís el vehículo que habría sido utilizado en el asesinato de cuatro personas el pasado viernes en el municipio de Guerra. Medio de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle 27 de febrero del sector San Martín, fue ocupado el jet color negro en el que se presume que cometieron el cuádruple homicidio. En el allanamiento resultó detenida una mujer, ahí está cuando era conducida. En este caso, los fallecidos fueron identificados como Roberto Confesor Iche, Zapata de 44 años, conductor del automóvil, Pablo Roberto Celedonio de 42 y Librada Zapata, mayor de edad, así como Eladia Sabino de la Cruz de 41 años de edad. Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal titular de Duarte. Adelante. Bien, vamos avanzando. Ustedes saben que inmediatamente el Ministerio Público, cuando se trata de tipos penales como homicidio, que son de acción eh, meramente pública, pues eh, ocurren y tiene conocimiento de los mismos, inmediatamente se apodera e inicia las investigaciones del lugar a los fines de determinar las personas que cometieron los hechos. Obviamente la fase de investigación es privada, por lo cual el Ministerio Público está impedido de dar detalles al respecto, pero vamos avanzando en las mismas. Bueno, ahí están las declaraciones de la fiscal titular de Duarte en torno a la ocupación de ese jet y la persona que se encuentra detenida. El agua número uno en este año y siempre así iniciamos. Le recordamos que es agua randilada, 100% purificada con sistema osmosis, porque es tan dominicana como tú, llámenos, porque en este año venimos con más, con más energía, ¿eh? Agua Randy Live con nosotros Ahí está la número uno Agua Randy Live Qué bueno Bendiciones no hay tiempo para más Así iniciamos este 2019 Estas han sido las noticias De último momento A ustedes las gracias por permitirnos Llegar hasta sus hogares En este nuevo año y siempre Hermanos del la Raquel, Francis Fulvio, felicidades Vamos. Muchísimas Muchas gracias Vladi por este parte noticioso y qué lamentable que finalizando el año y entregando este, empezando este año, hayan tantas noticias eh, de asesinatos y problemas de violencia. Y en todos involucrados San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Pero bien, en el bueno. orden internacional, Balsamoro, Bolsonaro asume la presidencia de Brasil, da un discurso ahí de respeto a la constitución, de respeto a la ciudadanía y inicia ese nuevo gobierno con mucha expectativa. centro derecha eh, primero habló su esposa en lenguaje hipocúsico también como un mensaje de inclusión de toda la sociedad brasileña. El mundo espera mucho de Bolsonaro a estar por delante el tema medioambiental, el tema de la Amazonía, que junto a Colombia y Venezuela forma el pulmón del mundo, ese tema tan crucial para la sociedad, el tema del calentamiento global. En fin, esperamos bueno. que ese gobierno pues se centre en lo que es las leyes la constitución brasileña. Bolsonaro también comenzó de una vez emitiendo decreto y uno importantísimo es el que aumentó el 4,61% del salario mínimo. Esto es equivalente a que los brasileños a partir de ahora cobrarán al menos 998 reales, equivalente a unos 257 dólares. La cifra, aunque es menor que lo aprobado en el presupuesto del gobierno saliente que pretendía elevar del piso, por encima de los mil reales. Ese carrito, Francis. Mira sí, qué belleza. Nada. Bueno, buenas medidas ha comenzado a, a parte del a protocolo asumir. brasileño y sobre todo del origen. Este es el 38 presidente de Brasil, la, el país más, el, el, la economía más potente latinoamericana y sobre todo en Sudamérica. Y Bolsonaro también, que es lo que ha resaltado, dijo gobernar en solo 10 minutos de discurso, dijo que gobernará libre de política de género y restablecer la base moral del pueblo, basado en la familia, es interesante porque esto de la política de género nos tiene a nosotros boca abajo aquí en República Dominicana y, con, y cuando lo veamos más profundo, nos daremos cuenta que con ese liberalismo sin, sin que el Estado intervenga o pretendiendo que no intervenga el Estado en el control de las libertades nuestras, porque todos nacemos libres, como dice, en libre albedrío, hacer lo que nos... Ahora usted sabe que tiene límites, usted sabe que si comete un... si mata a otro, usted tiene necesariamente que cumplir la pena de 30 años. Pero dice. eso es lo que Bolsonaro, creo, está basado en el rescate moral de su pueblo y sobre todo con eh, limitando la inclusión de las políticas de género y más bien fortaleciendo la familia. Él dio dos discursos en la toma de posesión, uno frente al Palacio Presidencial y otro en el Congreso, frente al Palacio Presidencial, los cientos, miles, miles de personas le, le, le vieron. Y cito sus palabras, dice Bolsonaro que prometió liberar al Brasil, cito sustos sus palabras de las amarras ideológicas gobernar sin discriminación y realizar las reformas económicas necesarias para superar los efectos de crisis y si no hay discriminación entonces está discriminando la política de género que está que, que se ejecutan en el mundo entero entonces sí hay discriminación están regresando empezó todos los países mal, en, mal los excesos son son malos en todos los aspectos no creo en ese liberalismo rampa así radical son malos los excesos, pero no creo que tampoco haya que limitar la forma de expresión de la gente, de buscar y, sobre todo, que, el respeto de los derechos. La política de, de todo género ser es eso: arranca de bases raíz los orígenes y, la, y, la, y el comportamiento hombre-mujer y crea una especie de confusión sobre las libertades. Cada quien tiene libertad de ejercer su vida como le plazca. No necesita claro. el Estado ni el resto de la población convertirse en eso que tú crees. Tiene un gabinete con muy poca presencia de mujeres. Ay, está flojo, está cojo en ese sentido. 22 miembros de su gabinete, cinco miembros de las Fuerzas Armadas y dos mujeres. No hay equilibrio ahí. Pero bueno, Bien. eso es... Pues, es libre albedrío. la verdad que en la internacionales, eh, aunque no la veo aquí, pero eh, Naciones Unidas recibe un nuevo miembro en el Consejo de Seguridad, que es República uh -huh. Dominicana, y yo estaré hablando de ese tema más adelante. En el otro aspecto, ¿cuánta violencia, cuántas muertes, muchachos? Esto da grima, ¿cómo se cierra el 2018 y cómo comienza ya el 2019 también? Muertes por mm, feminicidios siguen aumentando, uh -huh. Y, y una de las que ha consternado muchísimo pues, supuestamente que de una vez la prensa le tilda de que por amor y que se estaban peleando disputando un amor no hombre, por amor no se mata absolutamente a nadie eso puede ser por cualquier otra cosa ya está bueno de titular así de que por amor mató a Fulano. no, ¿sí? si lo hubiese amado no la mata o no se pelea en ese sentido el primer caso de Giuliani de Regla Villalona 19 años, dice que perdió vida tras los impactos de balas, el momento en que hombres se disputaban su amor en Baní. Pero <risa> en, aquí en Samaná, en El Limón, justa, justamente, es lo inverso. Entonces una mujer le cuchilla y le quita la vida a su pareja, porque ahí dice la prensa local. dice Que se que no, negó que no a hacer oficio. La prensa nacional habla de que este hombre se iba de la casa y simplemente... Eso hay que investigar, hay que dar seguimiento. Las autoridades están en la responsabilidad de hacerlo. Entonces, muchos casos de violencia, casos de muertes que se pueden evitar y que nada se justifique por amor, que el verdadero amor no así. Para eso. que él no la tenga pues ni yo, yo la tengo. tenga. No, eso no es amor, Madre, eso es cualquier cosa. ¿Eso es egoísmo, Raquel? Mientras tanto, eso el jefe no... de la policía, el director general de la policía, sí. Neil Aldrin, dice que se están investigando todos estos casos de aparentes sicari sicariatos también involucrados bajo un cordón umbilical unido aquí a San Francisco de Macorís. Pero, no pero una de las cosas que hay que resaltar es Qué lo pena. rápido que la policía ha respondido, uh -huh. que en el caso de Arenoso ha respondido rápido y también en el caso y de hay cuatro detenidos eh, eh. de guerra Santo Domingo. Ambos casos que eh, todo lo, lo que se expresan en, en ese modo. Es que sea sicariato, ¿verdad? Sí el, La investigación eh, así también está robando Y todos tienen raíces umbilicales Aquí en San Francisco de Macorís. Dice la policía que usará armas que no sean letales Y que también va a agravar todos los casos Eso trae la prensa hoy Que la policía va a hacer En estos dos casos ha actuado bastante rápido Que Cuando se quiere, se hace Ahora, después de toda la investigación, que la justicia entonces actúe y que la justicia le caiga todo el peso de la ley en cada caso que se están ventilando. Eso es lo que se quiere. Por otra parte, eh, volver a hablar sobre el caso de los evangélicos en Santo Domingo, la batalla de la fe. Es necesario mencionarlo otra vez. Esto de Ezequiel Molina y los evangélicos que se congregaron allá, en un llamado a todos los hombres, que se hace un llamado de buena voluntad para que detengan el feminicidio, que detengan la violencia familiar, que se rescate la familia. Se hizo hincapié en ese mensaje varias veces. Como sociedad necesitamos rescatar la familia, necesitamos rescatar los valores que están ahí, están ahí, pero por tanta eh, transculturación y por tanto eh, desgarro de la misma unidad familiar se han dejado de lado. Hay que rescatarlo, volver de nuevo. Y un llamado especial a los hombres: que no se es hombre cuando se es violento o cuando se ejerce la fuerza sobre, sobre una mujer. No se es hombre con eso. Con eso lo que se es un pedazo de animal. Entonces, es necesario que empecemos a a comprender nuestro papel y a rescatar esa unidad que se llama familia, tan importante para nuestra sociedad. Él fue muy duro, como era de esperarse, hermano Francis, y usted lo destacaba ahorita al principio también. La batalla de la fe, todo el mundo está en expectativa, ya es tradición, en el primero de enero... Y él también le entró, como decimos, a a, no solo a la corrupción, la sino a las propias iglesias. Y él representa una. Y él, mm -hmm. oigan lo que dijo el pastor Ezequiel Molina. Instó a las iglesias a dejar los métodos mundanos para recabar fondos, como las rifas. Pues, si quieren bendición, deben utilizar las mod otras modalidades. Criticó la mercadería barata e instó a la iglesia a buscar bendición a través de otros retos. Así es que la búsqueda de dinero a través de mecanismos, de rifas es que y demás. La verdad es, es que el negocio de la fe la en República Dominicana, hay muchas muestras del negocio de la fe. Eh, iglesias poderosas económicamente. Sí. Y que sus, sus templos y sus templos eh, reflejan eh, esa bonomía económica más que la. En Y su que propia el, vida. Ciertos pastores aquí... Hay que verlo, cómo andan, cómo visten, en qué Faction, se mueven, like. la, eh, los viajes que realizan. Bueno, así cualquiera. Bien. Miren, el atraco en San Francisco de Macorís cerró con grandes logros para la asociación de, de atracadores. Yo digo que es una asociación que trabaja como cualquier otra ah, a la luz y a la cara de todos. Entre ellos vemos una mujer que es sabido que hay una mujer y un hombre que salen a atracar en esos barrios y son esposos o conviven juntos. ¿Esa es su profesión? Ellos sí, porque oh. definitivamente lo que se puede ver como excepción sería va el que ella con que no se produzcan. Y allí vemos cómo tranquilamente simplemente andar en la calle usted es un peligro. Ahí está ella, Francis. El motor se convierte en un peligro, mírala ahí. Era una muchachita, una jovencita. Eh, lamentablemente, la juventud nuestra está perdiendo efectividad y no es que esté en un nivel, en, otro, en todos los niveles, pero cómo se da en estas clases sociales de menos oportunidades, que más bien es la juntiña, la, la, la forma de vida, porque quién le ha dicho que la pobreza es sinónimo de, de, de, de ser ladrón o de, o de te, tener que hacerlo así te a, lle a llegar ahí. No, eso nada. es falso. Entonces todo eso hay que rescatarlo para para poder luchar contra el mismo flagelo. Y la autoridad tiene que dar respuesta y tiene que ser contundente. Alguien tiene que, que empezar a, a, a dar miedo. Mírala ahí. Una, una, es una muchacha una... una sí. Debe tener algunos 19 o 20 años, o quizá menos. Como, como mucho. Como mucho. Sí, sí, sí. Eso es grave para una sociedad que trata de levantarse cada mañana a trabajar. Y eso tenemos que verlo como uno de, de los problemas que, que, que inciden en, en la delincuencia juvenil, en la delincuencia local, San Francisco de Macorís sobre todo. Lo que demuestra aquí que hoy día cada vez es más peligroso y pareciera como que es un delito tener una motocicleta porque es ponérsela eh, como, eh, como eh, una, una opción favorable ahí a los delincuentes. Que usted no pueda salir tranquilo en la calle y que no sabe con el sacrificio que sacó quizás esa señora esa motocicleta para trabajar o para, para lo que ella, lo que sea. Y mira la forma tan fácil que se la regala. Y yo he dicho en quizás, ocasiones. Si lo había de forma de denuncia. Sabemos que ciertamente en la policía hay quienes no cumplen su rol ni cumplen con sinceridad su rol y se benefician de esos ladronzuelos. No, y después hay que darle 20 mil, 25 mil pesos para recuperar la, el, el, la pasola. Comprarla de nuevo. Y, y los mismos policías lo dicen. Es fulano que la tiene, dale los lo, lo cheles que está pidiendo y busca tu... Tú la sabes misma policía debe eso. someterlo a la justicia, estos delincuentes, cuando lo atrape porque sé que lo van a atrapar. Y si la víctima no quiere, ya el Ministerio Público tiene que darle continuidad, porque se dedican a eso. Miren, la policía está trabajando rápido, está muy activa, no sé si fue por el plan Navidad Segura, un pacto por la vida de este final de año, de las fiestas navideñas, eh, pero está dando respuestas rápidas identificó el pasado 31 hubo una tragedia, otra tragedia aquí en el sector al Valle, en San Francisco de Macorís donde murió Ernesto Ortiz de la Cruz le conocían como Kiko y de una vez ya la policía identificó a Iván Grullón Almanzar está acusado de la muerte de este joven supuestamente habían tenido algún percance ellos el Oye, incidente es que se produjo porque supuestamente le había sustraído un celular, o sea, él al él, el victimario, el victimario le, había, eh, le había robado, el otro le había robado un celular, supuestamente, según da el reporte la policía. Así es que por un celular te arrancó la vida, un tiro directo a la cabeza. Fueron, fueron a eso. Eh, es la mataron. forma de demostrar en el barrio de lo que él se atreve. Es esas imágenes crudas corrieron este final eh, de año. Mientras la gente se preparaba para estar en familia, compartir, recibir un año nuevo tranquilo, esas imágenes te llegaban por todas las vías sangrientas. El, el joven tirado en el piso con el, el disparo en la cabeza. En, repito. Y fue identificado Iván Grullón Almanzar, acusado de la muerte de Ernesto Ortiz de la Cruz. Este hecho ocurrió en Vista Valle el pasado 31 de eh, diciembre de 2018. Y involucrado, esto es un tema de un celular, un robo de un celular. Esto la policía eh, pues, está investigando. Mira, respecto a la muerte de cuatro personas que se investiga, que eso fue un hecho atroz. Solamente sí, ver. Principio de guerra. Eso. Eh, de, y saber de esa noticia. El vehículo encontrado, una Jeep muy exuberante, negra, y en la cual una mujer fue detenida aquí en San Francisco de Macorís, la, y que no veo el nombre. El, el texto no menciona el nombre ahí. Tomó, entonces, eh, como Roberto, identificado como Roberto. Confesor Ishet Zapata, de 44, estos son los que fallecieron, conductor del automóvil, Pablo Roberto Celedario, de 42, Librada Zapata, mayor de edad, y el Eladia Sabino, de la Cruz, de 41. En la calle 27 de febrero del sector San Martín de Porres, fue ocupado el jeep de color negro, en el que se presume se cometieron el cuádruple homicidio. Esto es grave. Ahí está el vehículo. San la joven no de se nuevo. deja ver, pero los, el trabajo del periodismo es que... Investigar. Que haga todo. Se con, dice que elabora conforme. en la Universidad Católica Nordestano o laboraba, según su perfil de fecho. Ya, qué pena que se vean involucrados en estos hechos eh, mujeres, hombres y jóvenes. No, y la, y la pena que todos sean involucrados involucrado de aquí de San Francisco de Macorís. Penoso, sí. San Francisco en la palestra pública de una vez fue llevada a Santo Domingo, así como también el jeep. Y se les está investigando a esa señora por la muerte de estas cuatro personas. Penoso, ¿eh? Penoso lo que ocurre. Eh, ya la, mu sé. la mujer tiene 40 años de edad, según CDN. El, el, el más es marca Mazda Placa g 5, Negro. Eh, dice que andaban ahí en esa Jeepete, eh, fue encontrada en el sector San Martín, acá en San Francisco de Macorís. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos jóvenes que se dediquen a matar por paga? 80 mil pesos costó la vida de dos seres humanos en Arenoso. Eh, lo que critico de esto, aparte del homicidio, del crimen, es que haya una persona que pueda pagar también para poner a otro que está dispuesto a hacerlo porque le ofendió, porque se sintió ofendido, lo que sea. La forma más alegre es disponer de la vida de otro. Eso solamente se vive en el bajo mundo donde no hace parecernos a México claro, es un reflejo de lo son? que ya vivió Colombia, estado. de lo que ha vivido México, de lo que sigue viviendo, y eso aquí parecía como algo atroz cuando Vincho Castillo lo decía nos veremos en ese reflejo y mira que estamos viviendo lo decía en el año 80 y pico, cuando ya Colombia era un hecho y cuando se movió hacia México ese mismo terror. La falta de Ahora sí. estamos viviendo eventos muy parecidos en la forma, porque incluso el mismo oxizo es sepultado con una especie de, de ritual que se han encontrado, pero quienes viven de esa forma también. Porque el ritual... Del, del entierro, siempre solemne, siempre en silencio y con dolor, no con disparos, no con fiesta, no, es un, no con ron, anda, andamos mal, andamos mal, como hay sucede. una cuestión rara así de falta de amor a Dios la vida Dios libre al mal que a otro le sucede, así es, la vida no vale nada como dice aquella canción, no por 80 mil por menos de ahí, es más, le quitan la vida, mira, por, un, ¿Por celular, un celular. Por un celular. Que ni siquiera el TAC, claro, si sí fue él que lo cogió. Por un bendito celular. Yo, cono yo, yo conocía a ese muchacho, él, lamentablemente parecía que estaba envuelto en las drogas. Recientemente le di 50 pesos. Porque me dijo, quiero irme para a, te ¿Al asesino? No, al, al, al el muerto. El muerto. Sí. Y él siempre se veía en la calle medio desorientado, pero nunca se propasaba, nunca hacía daño. Yo nunca lo vi que, que fuera una amenaza. Bueno, estamos mal, andamos mal, pero qué pena contarle esto, el primer programa, día 2 de enero. Nos toca una pausa, retornamos una vez con más. Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Bueno, es el tiempo para nosotros recibir el tema principal para el día de hoy. Le corresponde a Francis Rodríguez. Adelante. Gracias a televidentes Raquel y Fulvio Bueno Son es de, es de Soy de opinión que Como comunicador Y estar iniciando el año 2019 Un año En que tenemos grandes expectativas Y que ya vimos cómo eh, Termina el 2018 Precisamente hoy 2 de De enero el Estado Dominicano, a través de su enviado especial a las Naciones Unidas, dará una rueda de prensa en razón que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, un, un pueblo como el nuestro, la República Dominicana del Caribe, va a formar parte por un año, 2019-2020, va a ocupar uno de los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad, uno de los órganos, el órgano más importante y de mayor poder en el ramo del concierto de naciones. Y eso ciertamente que en principio nos da a nosotros un carácter de, de reconocimiento mundial. La República Dominicana, en este preciso momento, que tenemos en el ámbito internacional situaciones de crisis importantes, donde pérdidas humanas se reflejan cada día, ataques terroristas, guerra, Israel, Estados Unidos anuncian que, que se despiden de la, de la UNESCO porque la UNESCO que es un órgano también de las Naciones Unidas se, se sesgó eh, o, o, o está en un proceso anti-israelí, eh, en fin, la República Dominicana entonces entra al ámbito de lo que se llamaría la política mundial, y tomar decisiones frente a los colosos de los cinco países más poderosos del planeta, y son los miembros permanentes, y ser República Dominicana, un país con una economía emergente, o en vía de desarrollo, que es la palabra, nos pone a nosotros a pensar muy bien y a gilar fino fino porque nos veremos frente al socio principal de la República Dominicana y al nuevo socio, ambos con criterios muy distintos y que pueden poner en riesgo pueden poner en riesgo muchas cosas, porque tendrá que tomar decisiones junto a los criterios del nuevo socio, China pero tiene el socio viejo que es Estados Unidos y eso plantea y y ya sabemos, como he dicho, que con esta situación que vive el 2019, día 2, la ONU, por tener uno de los países de mayor inversión en la UNESCO y sobre todo que procura, y dice, Estados Unidos e Israel abandonan la UNESCO culpando al organismo de sesgos eh, pro-palestinos. Oigan esto, cuando eso empieza a sonar en un consejo de seguridad que es el jerdame del mundo, diría yo, el policía mundial, porque las Naciones Unidas se forman a través del, del, del plan de unificar un criterio procurando llevar la paz luego de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de las cuales República Dominicana en el 51 forma parte, Trujillo firmó, y son de los principales países que firmó en aquella época. Apenas habían quizás 50 y hoy son 189, casi 203 países. Para formar un concierto, el concierto de naciones y que el derecho internacional público establece claramente las condiciones para formar parte de las Naciones Unidas procurando sostener que se formen estados con vocación democrática donde se respeten los derechos humanos porque todas las declaraciones que ha venido dando las Naciones Unidas en pos de la vida del, del ser humano cada país tiene que asumirlo y el derecho internacional establece como el derecho interno de los estados el que debe de pasar por los órganos de revisión legislativa para poder asumir una posición. Y yo me pregunto, en el orden internacional y en el orden local, República Dominicana, que ha mostrado debilidades garrafales en términos de definir políticas migratorias, dejando hacer creer a una gran población de la República Dominicana que se trata de derechos humanos. Y todo el mundo sabe... Que usted tiene derecho a salir, pero tiene, tiene las responsabilidades de, de asumir que si usted quiere entrar a un país, tiene que hacerlo de forma legal y si no, va a permanecer en un estatus irregular en el cual los derechos humanos no van a evitar que usted sea deportado. Francis. Porque son reglas. Te tengo un aporte sí. sobre los Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas en uh -huh. la cual Dominicana ya tiene un asiento. Sí. Ahora, ¿verdad? Acabar con la pobreza extrema, uh -huh. luchar contra la desigualdad y la injusticia y solucionar el problema del calentamiento global. Bueno, nosotros tenemos aquí, en vía de conclusión, la planta Punta Catalina, que aparte de ser un fiasco económico para el país y, un, eh, y una cartera de corrupción, porque eso fue así, también vamos a tener gran cantidad del de rock ash que produce la quema de ese carbón. ¿Mm? Y que no firmamos junto a Estados Unidos el acuerdo de París, porque no teníamos calidad. Y esclavizar, entonces, y esclavizar no comprar carbón todos los años, más de 100 millones de dólares. Porque eso está planificado para el grupo Bichini y los socios, entre ellos Corripio, ese grupo. Van a ser los reyes del país, van a poner y quitar, y nosotros haciéndole juego a la política. Yo soy político y procuro que mi partido alcance algún día la oportunidad de ir al poder. Pero la sociedad está imbuida en el que da, en el que tiene, no en el que lleva visión, en el que le ha dicho la verdad. No le interesa. Pues entonces República Dominicana tiene un gran reto. No doy más detalles porque es interesante ver primero lo que serán las declaraciones del enviado especial de República Dominicana ante ese importante órgano mundial y que tendrá la República Dominicana que compartir dentro de los 15 países no permanentes con los 5 permanentes que tienen su política muy clara no la de chance no la de, de combinarnos para un plan de, no, no, no, cosas muy claras y tendrá que definirse al levantar la mano cuando favorezca a China o cuando favorezca a Estados Unidos. Eso va a ser espectacular por hacer políticas de resorte, por importantizar políticas de resorte. Que República Dominicana tiene un gran problema donde los Naciones Unidas tiene claro que procura que República Dominicana adoptara un millón de haitianos como dominicanos sin ningún documento. Y tiene el problema de la base presión, de la presión que hay en Haití con un gobierno ya que prácticamente puede saltar por las presiones sociales. Porque no hay vida, lamentablemente. En el otro orden <coughs> que quiero referirme a esas expectativas que posiblemente... Muchos dominicanos y nosotros nos hemos creado respecto eh, a lo que será el 2019. Y la verdad que nosotros debemos primero reflexionar qué hemos estado haciendo como, como ciudadanos, ¿Cómo hemos compartido como ciudadanos frente al Estado? ¿Cómo, cómo, cómo hemos compartido como ciudadanos frente a las dif dificultades sociales que afecta a gran parte de la población, que todos somos propensos a ser afectados? ¿Cómo ha ido la economía? basada en publicidad y desarrollo de políticas monetarias, <coughs> con el mismo salario nosotros, con menos oportunidades de conseguir el peso. Todo eso tiene que crear en la conciencia social un punto de partida para transformarnos y transformar eso que hemos vivido y que no nos gusta. Y que no nos gusta. Y que sabemos nos ha afectado uh, drásticamente el bolsillo y la calidad de vida de los dominicanos. A pesar de que concluimos con un crecimiento de cuánto fue Fulvio? De siete. <risa> y que Fulvio llamara Pinocho al que da esos datos. Porque por primera vez. Son crecimientos con esteroides, con deudas. Porque por primera vez. Como política económica monetaria se usa la e política de comunicación. Nunca un banco central habla tanto, a no ser que el propio gobierno y gabinete se dé cuenta de que ha bajado efectividad y que le está llegando directamente a ellos de que el pueblo se está quejando por la falta de oportunidad y seguridad y obligan al del Banco Central a tener que emitir cosas para tratar de arrancar de la palestra pública lo que verdaderamente nos afecta. Y si nosotros somos tan soquetes que nos estamos dejando confundir dentro de las perspectivas, y quien piense así no tendrá muchas oportunidades. Nosotros debemos crear esa oportunidad en un comportamiento ciudadano responsable de hacer nuestro aporte. Porque como decía Raquel ahorita, la lucha contra la delincuencia, contra la violencia de género, contra los feminicidios, no solamente de la autoridad. La sociedad tiene que aportar. Y estamos viendo aislados los problemas. Parecer a mí me llegó ahorita a la, a la mente pues será que nosotros cuando nos enteremos de que está sucediendo un asedio de ese tipo con una expareja va a haber que hacer una especie de cruzada en contra de aquella pareja que es asedio, el asedioso en contra de la, y proteger a la asediada será mudarla que el Estado proponga algo para mudarla y al individuo darle seguimiento. Pero dentro de las perspectivas 2019 debe estar la del aporte ciudadano a la procura de la solución de nuestro problema. Y una de ellas es observar e identificar quién nos representa y cómo nos representa y cómo ha cumplido para que en la formación de una conciencia de votantes en un año preelectoral tengamos claro que nuestra conciencia supera lo 500, el picapollo, las promesas de políticos tradicionales porque desde 2012 hacia acá son los mismos. ¿Por qué? Porque tenemos un congreso que ha votado por reformas solamente para que le garanticen a ese congresista permanecer en el poder sin usted volverlo a elegir y después tener que ir a votar como militante de un partido por lo mismo y ya ustedes saben lo que han hecho los legisladores a lo largo y ancho de que tenemos hasta la fecha con honrosas excepciones y finalizo este tema de la perspectiva porque le seguiremos dando cultivemos como ciudadanos el del ciudadano pleno de cumplimiento y de observar correctamente la norma y no dejarnos confundir por publicidad estatal que procura que nosotros no reproduzcamos lo que estamos viviendo y sintiendo en realidad. Y fin, este mes es el mes que inicia la patria. ¿Cuánta falta nos hace devolver la mirada a nuestros próceres? ¿Cuánta falta nos hace devolver la, la mirada hacia la independencia dominicana? Que es la que nos vale, que es la que nos da verdaderamente la existencia como pueblo, como ciudadano y el gentilicio de ser dominicanos. Es ahí donde debemos poner el, el punto. Y medir, y medir la forma en que el gobierno y el Estado comprometido con el cumplimiento de la norma Defiende y observa con rectitud cumplimiento Las políticas migratorias y las políticas internas del control Que le da a la República Dominicana la libertad y soberanía Dejo en ustedes Dentro de esa perspectiva, rescatemos nuestras bases morales y patrióticas como pueblo para que haya un pueblo con identidad, no un pueblo que se deja sorrastrar por, el por la transculturización que pretenden para abolir un tanto en la conciencia de lo que van creciendo, esa conciencia patriótica y sobre todo soberana del pueblo dominicano. En mi mensaje. Muchas gracias, Francis. Gracias, como gracias. siempre, por tu excelente reflexión en estos temas. Nos toca una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.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 ...todos los atuendos para vestir en cada ocasión... ...para que usted mujer, dama, ande bien puesta en cada actividad... ...vista de Adasa Elements, haga como yo. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista... ...óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio... ...los mejores profesionales, nacionales e internacionales... <ríe> ...marcas de todo el mundo, de las mejores en lentes... ...cristales de primerísima calidad atenciones exquisitas, usted tiene monturas de todos los colores que hacen que usted se vea bien, se acomodan a su contorno facial y hacen que usted pueda sentirse bien con la solución a su vista. Óptica máxima visión, calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-76. 7.5 Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Supermercado Almanza Le recuerda Que no debe salir De la jugada <coughs> Y todavía tiene tiempo Para que sea El ganador De esos premios Que trae Supermercado Almanza Y únase Recuérdese que Miles de pesos En premios Televisores Fines de semana Cruceros En fin todo Y vaya para que sea parte de la campaña Ecobolsa, bolsas reusables que procuran mejorar el medio ambiente y ayudar a reducir el calentamiento global utilizando menos sí. plástico. Supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Bueno, ya fueron dados a conocer los 12 días del año que serán no laborables. Hay algunos, como siempre ustedes saben, que no se cambian, comenzando con el día primero, que fue ayer, el día de Año Nuevo, el día 6, Día de los Santos Reyes, no se cambia. El 21 de enero tampoco se cambia, es el Día de la Alta Gracia, la Virgen de la Alta Gracia. 26 de enero, Día de Duarte, nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Miércoles 27 de febrero, el de la Independencia Nacional, el viernes 19 de abril, Viernes Santo, miércoles 1 de mayo fue movido a 29 de abril. Los anteriores mencionados no se cambian. El miércoles 1 de mayo, sí, movido a 29 de abril. Jueves 20 de junio, Corpus Christi, tampoco se cambia. El 16 de agosto, Día de la Restauración, tampoco se cambia. Martes 24 de septiembre, día de la Mercedes, no se cambia. El 6 de noviembre, día de la Constitución, sí se cambia. Lo movieron para el lunes 4 de noviembre. Y el miércoles 25 de diciembre, día de Navidad. Ahí están los 12, días del calendario de este año 2019, que ya fue dado a conocer en el día de ayer, como siempre actualizando la información. Está en las redes sociales, alguno, la puede compartir también. Hay algunos de ellos que hacen fin de semana largo. Lógico, el día primero de mayo, por eso lo, lo movieron, para perdón, el día del trabajador, uh -huh. el día 1 de mayo, entonces fue movido y eso es lo que quiere evitar. Eh, eh, fue movido antes, antes, se celebra antes, el 29 de abril, para eh, promover un fin de semana largo y supuestamente para evitar que no se pierdan días laborales, que, no se, que se trabaje más, uh -huh. pero al contrario, mucha gente coge el día que es, de fiesta y el otro también. O sea que bueno. nunca estuve de acuerdo con esos cambios. Bueno. Y de Quiero... todo modo la mayoría no se cambia. Hay una, una base eh, eh, lógica de la, de la trayectoria de la semana laboral. Sí. El hacer un, una parada miércoles para continuar jueves. Como, como ha pasado las dos últimas semanas, lo y ha tenido sido suba 25, Navidad. <risa> Queda todo el y mundo desubicado. <risa> sí, pero Bien. seguimos trabajando normal. Quiero poner a colación un tema de lo que está pasando sobre la ley de territorio, Francia, que te tiene que dar eh, mucho interés a ti por el asunto de la municipalidad. Uh -huh. Los mejores terrenos agrícolas del país se están usando para construcción urbanística. Así es. Sin ningún tipo de miramiento. Por ejemplo, recientemente en Moca se sometió un proyecto de construir en una de las áreas agrícolas de Moca. Todos los terrenos de Moca son agrícolas. En Cualquier mayoría. patio es una finca. En su mayoría. Y da lástima pena cómo eh, esta tierra tan, tan, tan extraordinaria que puede dar eh, vida eternamente de tan buena que esta tierra. A los propietarios, a la sociedad, porque sí, consumimos porque los productos mocanos. La mocano. tierra de moca está dentro de la tierra número uno, en, en estatus como nosotros medimos, eh, de calidad. Y está compuesta en los índices adecuados para ser la número uno: de arcilla, de limo, de arena, de grava. De, de materia orgánica, es ideal. Por ejemplo, su contenido es una arcilla que se llama monmorilonita, que es una de las arcillas más ricas en materia orgánica y hace que tenga eh, ácidos húmicos y fúlbicos que combinan con la microflora que hay ahí y hace los suelos más ricos del mundo. Pues bien, esos terrenos, parte de esos terrenos querían usar para urbanizaciones y el senador se, se, se puso o y sea, se paró se paró en dos patas el senador Vargas y o sea, Rafael Vargas sí y puso oposición en el ayuntamiento también y eso se ventiló fuertemente hasta que no se le otorgó el permiso para usar estas tierras agrícolas porque se están Mira, expandiendo de una manera horizontal lo que se quiere es que sea de manera vertical así también pasa francia antes de que tú no, Por un aporte ahí en, el, en mm. el cambio de uso de suelo. De ahí es que parte, el, constitucionalmente, usted busca el artículo 2, 199, 200, 201, 202, hasta el 204, habla del tema municipal, sí. pero establece que los consejos de regidores, los consejos municipales son los responsables de otorgar licencias, los, los, los cambios de uso de suelo. El uso de suelo, porque cuando usted está utilizándolo en forma de agrícola y lo quiere convertir en otra cosa, de ahí que parte el uso de suelo. Entonces, sí. Entonces, una responsabilidad alta la de decidir sobre el uso de suelo. Claro, porque primero está la seguridad alimentar, alimentaria. Entonces, así mismo pasa en todos los municipios. Está pasando también en San Francisco de Macorís. Sí, el siempre. El uso... Muy inadecuado, alegre, irregular Muy irregular, de tierras muy fértiles para eh, asuntos urbanísticos Y en La Vega también, Villa Tapia, Salcedo eh, Que son tierras de primerísima calidad, también está pasando Entonces nos estamos quedando cada vez con menos suelo sí. fértil. Tú me has escuchado decir que aquí hemos estado <coughs> construyendo de forma salvaje sí, sí, sí, sí Es precisamente a eso que me sí. he referido eso entra dentro de la regularización de la ley de territorio, que todavía está andando y caminando por ahí. ¿Qué sucede también, Francis? La parte de una reserva científica o un parque nacional o, o algo reservado como biosfera, ¿qué pasa con los agricultores que están sembrando ilegalmente en, en el Parque Nacional de Valle Nuevo. Pues simplemente, esos suelos que están como parque nacional, que tienen su, sus árboles ahí endémicos de la zona, que son de ahí por miles y miles de años, lo talan, lo quitan todo. Entonces viene el proceso de invasión de nuevas especies, invasión de nuevas siembras invasión de personas también, que tienen eh, servicios básicos. ¿Y qué está sucediendo en Valle Nuevo? Valle Nuevo, que tiene su biósfera, que tiene su biota natural allá arriba, la están quitando. Árboles que son los que atrapan la humedad, que son los que aportan agua con líquines, con eh, hongos propios de la zona, con esponjas propias de la zona que aportan humedad en ese sistema que allí convive. Todo eso se está quitando de la faz de la tierra para ser sustituido por árboles que no aportan humedad. Por ejemplo, Valle Nuevo, hay muchos productores que están sembrando aguacate. Lo penoso es que sea una política de Estado que lo esté motivando. Y usted me dirá a mí, pero que con aguacate voy a reforestar. No, con aguacate así intensivo no se reforesta. Es una variedad que se llama Hass que es un aguacate mexicano guatemalteco, que por cada kilo de aguacate que se produce necesita mil litros de agua en el, en el transcurso de cosecha. Por cada kilo necesita mil litros de agua. ¿Y qué están haciendo ellos allá? Están perforando, haciendo muchos pozos uh -huh. tubulares, usando muchas aguas subterráneas. Y de 700 haitianos, eh, De 700 personas que han invadido ahí, 590 son haitianos. Vamos a escuchar este, este contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Dale a otro fuerte. Ah, okay, ¿Cómo está doctor? usted, Feliz doctor. Año, doctor. doctor? Feliz año, doctor. nuevo para Muchas gracias. Atrás. Amén, amén, Gracias. Eh, eh, me llamé a la... que ustedes tengan en cuenta un compañero que está aquí en lo profundo de la calle Villini. Y ya lo caminaron en este aspecto, ¿me está inutilizado porque tiene un tumor en le hicieron ambioso. No se si que no tratamiento tratamientos inmunopílicos que tiene que llevar por las zonas económicas. Y aunque ustedes que poner el dinero en las razones económicas, pues, es necesario ser compañeros de todos y de ustedes en para ver qué ayuda le pueden proporcionar a estos amigos y hermanos que están en una cama de tres meses. Sería interesante que ustedes dejen la producción, el nombre y eso, para ver y qué no se puede hacer, como. cuestión de que se pueda contactar y inteligir algún plan. Que iniciando el año, la solidaridad de todos los franco-macorizanos aportemos para que eso sea posible. Esto no, porque tú eres muy, muy eh, afín a ese tipo de, de ayuda. Sí. Que están al lado Repita del. el nombre. ¿Cómo te llama usted, tú? Ah, Salto Miralla. La iba a venir eh, adentro. La villina adentro, ¿cómo? De dele el nombre al máster para que sí, le tome el nombre sí. y el teléfono, porque no, la comunicación no es muy buena. Es al máster nos, nos da grupo, el nombre. Porque política del programa no pedimos sí. aquí, no, no hacemos recolecta ni nada de eso para no, ayuda, no, no, no, pero, pero se no pueden no utilizar, no nada, utilizar claro, otras otras vías. Pero o sea, ya, ya con su información se activa Ajá. la solidaridad. Claro que sí. Así es. Déjenos Así es. en el máster. Los datos en el máster, teléfono, nombre y... y el motivo todo, por favor. Bueno. Entonces, ¿qué sucede, Francis? Que necesitan obligatoriamente mucha agua para poder eh, producir. Pero este no es el mayor problema. El mayor problema es que para poder producir aguacate a esa altura, de esta variedad, se necesita muchos químicos. Porque no es que van a ser orgánicos. Químicos. Ahora, ¿quiénes trabajan en esa plantación? La mayoría son haitianos indocumentados. De... 39 casitas evaluadas, solamente había un sanitario. Ahí empieza la, el problema. ¿Y qué de había en las orillas de, de, del río Tireo? Ese fecales. Entonces, tú juntas al río Tireo, tú juntas a los demás ríos que nacen ahí y se van a la confluencia y se van a, a los demás, a las presas que nos sirven agua a nosotros, ¿qué es lo que van a tener? Ese fecales. Vamos Tenemos a otro escuchar contacto. otro contacto. Adelante, buenos días. Buenos días. Hola, sí. Buenos. Buenos días, feliz año. Es el doctor. El doctor? No. Gracias, gracias. Tengo una pregunta ah, okay. muy, muy importante, muy importante para, para el pueblo comunista. Estamos obvio con este gobierno. Ay, Dios mío. Usted tiene que ganar, yo, eh, eh, eh, eh, El eh, eh, nieto Trujillo porque lo están pidiendo. Porque es que estamos obvio con este hombre, con este hombre. lo he hecho, caro. Y no, no, no, no, no, todo no, no, no, no, bueno. bueno. No, por gracias Chilo, por su loco. comentario. Sí, todo, que, pero... Muchas gracias, muy amable. Y gracias bueno, por estar con nosotros. tira duro cada vez que ya. Sí. Entonces, lo lamentable de este caso que sea una política de Estado que esté fomentando esto, totalmente errada. Ahí en Valle Nuevo se producen el agua del país eh, de cada 10 dominicanos 7 dominicanos consumen. esa es la proyección de empleo que está proporcionando consumen el agua que se produce ahí arriba Ay, Dios entonces me. nosotros estamos cambiando una biosfera natural que tenemos ahí que es un patrimonio de este país por donde cruzan las nubes por una cantidad de árboles endémicos de ahí que atrapan humedad que producen agua la estamos cambiando por heces fecales, la estamos cambiando por montañas desnudas y estamos cambiando el agua, que es vital para la vida, por cosas eh, totalmente materiales que no vienen al caso. Además de llenar nuestras ciudades también de un crecimiento desordenado, usando los mejores suelos de nuestro país para construcción. Es necesario que en este 2019 nosotros recapacicemos. Eh, Volvamos a nuestros pensamientos originales y podamos defender los intereses de nuestra patria en base a la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Si no hacemos nada, en 20 años le estamos entregando a nuestros hijos un país totalmente destruido. Bueno, gracias, Fulvio, por y es interesante. Regresamos en breve. Así es. Nos vamos, ah, nos retornamos nos vamos. mañana si Dios quiere. Bueno, bueno.